Pero el carro Bueno, Alex, ¿vamos a hacer Centro coma? Sí. Ay, perdón. Sí. Vamos a caminar al centro Max. Sí. <ríe> Vamos. Uy. Yo sí sé dónde está el centro Max y tú también. Sí. Porque ya habíamos eh, de en el cine pero ustedes no la vieron es el chat porque todavía no tenía el teléfono ¿Es el, no, es el centro, no, pero... ¿Es? claro listo Maxi lo puedo usar, sí, eh, sí. dinero para el cine, no para chuchería, ni juguetes. Sí, yo comprar. Obvio que yo siempre quiero crepa de chocolate, digo no, de Nutella. Que ya mejor entremos a las 7 ¿no? Sí, pero crepa de, de, de Nutella, esa me encanta. Es? O sea, nada más, di, me das, me da una crepa. Sabes? Me da una crepa de Nutella, por favor. Con nuez. Con nuez, ¿no? ¿De aquí decir nuez? Sí, nuez. No Pura Nutella, ¿verdad? ¿Pura nuez? No sé, pero... ¿Cómo que de chamoy? No, no es cierto. No, de chamoy no. Creo que pure de o chocolate. ¡Chamoy! ¿eh? He oído de queso. Con ¿Qué? queso Philadelphia. Ah, sí, pero... La, a mí la que más me gustó fue la de Nutella Ya vamos en camino no, A mí también, pero ¿Cuánto te cuesta? Si pregunta ¿Para qué te dieron el dinero? Sí, quiero ver si compro una de Nutella con nuez Y ya la pruebas ¡No! ¡Pura Nutella! Por eso yo la mía con nuez Y ya la pruebas Nada más para ver qué tal No, no me gusta la nuez Claro que sí. Más o menos. Scooby Doo, pero le dicen Scoop en inglés, porque Scooby en inglés es Scoob. Ah, aquí es centro más. Yo no recuerdo este centro. Ah, no, sí recuerdo, miren. Ahí. Ahí, rompido? donde dice Cinepolis, es donde vamos a ir. ¿Lo están viendo? Qué bueno. No, ahí está más cerca. Ese cosa amarilla. Miren, miren, más cerca. Ay, mi boca. Más cerca. ahí De hecho, aquí está más cerca. Ahí está. Lo ven, lo ven. Sí, cállese. No está pitando. Sí. Bueno, pues ahorita nos vamos al cine. Hay palomitos de Takis, ¿te gustan? Las de mantequilla, no. no me gustan mm, las de taquis, guacamole. Me encantan. Las de mantequilla, ¿por qué te, no te gustan las de Takis? Me gustaban las enchiladas. Cochino. Muy bien. Y no saben de qué les trata este video. Es el estreno de los cruts que vinimos al cine a ver la Bueno, ya llegamos y nos vamos bajando del carro. Oh. Uh ya acabo de feliz, ahorita lo un montón de créditos. Nos vemos. Sí, nos vemos. Like si les gustó la pues Bueno, dice lo se me gustó ustedes no la vieron, pero bueno, bye.